Con una inversión de 350 millones de dólares se construye la fábrica de cemento en Potosí. Nos encontramos en Chuitara, esta zona distante aproximadamente a 15 minutos de la capital potosina. Es el lugar... ...donde se está construyendo la fábrica de cemento... ...una inversión que supera los 350 millones de dólares. Se edifica esta fábrica de cemento que... ...desde todo punto de vista es una reivindicación potosina. Mire, la primera vez que se hizo estudios allá por 1980... ...se identificaron calizas alrededor de lo que es Potosí... ...como departamento. Esta es una decisión, tanto técnica como económica... ...de parte del gobierno pero sobre todo es una decisión política del presidente Evo. Él dice, eh, he comprometido mi palabra a darle una fábrica de cemento a Potosí. Si bien es cierto, Coloma no tenía las condiciones necesarias tanto de diseño como de, de energía, esta fábrica de cemento te dan las más grandes alternativas y ventajas como para poder competir en el mercado y obviamente regular el precio del cemento a nivel nacional. Entonces, esta fábrica es similar a la que se está construyendo en Caracollo, va a tener una capacidad de 3.000 toneladas día, es decir, 3.000 toneladas de cemento van a ser producidas acá, conducidas tanto al, al departamento, al municipio, como también a todas las regiones de Bolivia, de acá, ese Potosí. ¿no? Se ha hecho estudios en torno al costo de la bolsa de cemento, ¿cuánto podría salir para ser comercializado? Bueno, la estructura de costos tiene elementos importantes, ¿no? El costo de producción, eh, en el caso de Potosí, se ha ido ha disminuido radicalmente. ¿Por qué? Si usted se ha podido ver, el camino carretero está a menos de 5 o 10 kilómetros de acá, ¿no? Eh, la planta de energía eléctrica, estamos hablando a 3 kilómetros del sector de la, de la fábrica de cemento, cerca al, a la fábrica de cemento, a menos de 2 o 3 kilómetros, pasa el gas industrial, entonces, esta fábrica de cemento en lo que es costos de transporte energético han, han reducido totalmente. Y desde este punto, al sector donde tenemos el yacimiento calífero, estamos hablando menos de 14 kilómetros. Entonces, estos elementos que han hecho de que el, la extracción de la caliza, el proceso productivo, el proceso energético de la caliza disminuya... Y el proceso también de venta va a disminuir porque tenemos camino carretero, un camino troncal que conduce a nivel nacional, pero también tenemos las líneas férrea Entonces eh, va a ir abaratando los costos para poder llevar eh, cemento potosino a todas partes. De...